Gracias. Me da la impresión a mí que para un dron de estas características, no, sobre todo para este precio, hay algo que no va. No puede ser, porque yo veo imágenes de las noches, y noches súper claras, imágenes súper claras, porque esto está todo pixelado. Y es de loco. Si alguno tiene algún dato, que me lo diga, porque la verdad que así no se puede. Ni siquiera es noche noche, o sea... Está muy, pero que muy mal. Sé que sí tiene que haber luz para que las cámaras, la cámara del Mini 2 no es una cámara que digas, bueno, voy a hacer una película, pero un poquito mejor de calidad. No seas mal Cualquier dato que tengan me lo envían y me dicen, porque la verdad es que quiero saber. Y si mejora con configuración manual ya lo voy a tener que ver, porque voy a tener que volver ahí el jueves seguramente y a ver qué, qué puedo hacer desde la configuración manual pero no puede ser que 600 euros en un juguete y esto sea lo que hace